Oh my God. Cigar Lili va produciendo Sacó de suana nice. nice Flex Nice Flex Dice ¿Y si acaso me preguntaran cómo es que esto pasó? Y si acaso te preguntara si esto es amor, digo canta la cigarra Y mi guitarra se apagó, un silencio que mataba Junto a vos y me gustó. Siento esa danza que solíamos bailar. Mariposas en la panza, me solías provocar. Éramos polos opuestos que se llevaron puesto. Y con un simple gesto pude recorrer tu cuerpo. La tinta que manchaba en tu piel tomaba forma. Nuestros labios se quemaban. Se rompía toda norma. Tu mirada me llamaba. Sin ni importa la hora y tu boca me miraba era la guiadora con un lustre lúgubre que la lujuria cubre con un futuro que al te sucumbe insalubre que la cara no se escupe el terror nos abrazó en ese mes de octubre el final hizo que fue lindo lo vivido incluso hasta ahora Cuento feliz es el que aún no termina lindo construir Para provocar la ruina en nuestro amor Nos masacraba y esto nos revivió Nos miraba y preguntaba Y preguntaba Y si acaso me preguntaran Cómo es que esto pasó Y si acaso te preguntaran todo es amor go canta la cigarra Y mi guitarra se apagó Un silencio que mataba Junto a vos y me gustó La cigarra